Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consta de cinco miembros permanentes, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, conocidos colectivamente como P5, que significa cinco permanentes, que significa año permanente. Actúan como árbitros en la solución de disputas internacionales y tienen gran influencia en el mundo. Desde que fueron seleccionados hasta ahora, sus posiciones son fijas y no cambian. ¿Por qué es eso? ¿Quién los eligió para sentarse en esa silla por tanto tiempo? Averiguémoslo juntos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación mundial era extremadamente caótica. La mayoría de los países están gravemente dañados y temen la guerra. En ese contexto, el presidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro británico Churchill, como representantes de las dos potencias victoriosas del eje, discutieron juntos la creación de una organización de seguridad internacional para prevenir conflictos y guerras que puedan ocurrir en el futuro. Por eso nació Naciones Unidas en 1945. Para cumplir bien con el propósito trazado, se llegó a un acuerdo para establecer un consejo permanente, compuesto por cuatro miembros llamados Los Cuatro Grandes Tienen Derecho a Votar en Contra o Aprobar Cualquier Decisión de la Organización, conocido como veto. El tercer país invitado por Estados Unidos fue la República de China, un aliado activo en el frente asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el primer ministro británico se ha opuesto reiteradamente a su participación por dos motivos. Uno, no califica como una gran potencia. En segundo lugar, los comunistas pueden considerar la victoria en la guerra civil en China y luego tendrán un enemigo adicional sentado en el asiento del consejo. Además, otra razón muy importante, Estados Unidos quería descolonizarse después de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido tiene muchas colonias en Asia. Como resultado. Temía Churchill, la intención de Roosevelt de invitar a la República de China era solo traer más aliados al puesto del Consejo para tomar decisiones que debilitarían a Gran Bretaña. A pesar de esas razones, Estados Unidos permanece sin cambios. Creían que la República de China se convertiría en un aliado activo contra la Unión Soviética. Al final, Churchill, un hombre que odiaba profundamente el comunismo, dejó de lado sus dudas y cedió. El cuarto país honrado de estar presente en la presidencia suprema es la Unión Soviética. Fueron acordados tanto por Gran Bretaña como por los Estados Unidos. Pero curiosamente, la razón por la que fueron invitados fue porque estos dos generales querían un país que se opusiera a sus decisiones. De lo contrario, la Organización de las Naciones Unidas sería como la OTAN, formada únicamente por aliados y sin atraer a otros países para que se unan. Después de que todo estuvo terminado, en agosto de 1944, París fue completamente liberada de la ocupación del ejército alemán. Francia expresó entonces su deseo de unirse. Antes de eso, fueron uno de los cuatro miembros permanentes de la Sociedad de Naciones junto con Gran Bretaña, Japón e Italia establecida después de la Primera Guerra Mundial. Pero desde que fue conquistada por Alemania en solo 46 días, Francia ya no tiene el estatus de gran potencia, por lo que no son invitado. Bajo sus súplicas, el primer ministro británico se conmovió pero no con cariño. Miró hacia atrás a la situación política en ese momento y tomó una decisión. Si el Reino Unido fuera el único miembro permanente en Europa Occidental, sería su responsabilidad proteger la región y representar una carga económica. Además, la opinión pública británica en ese momento creía que fueron arrastrados a la Segunda Guerra Mundial por problemas de otros países. Entonces, cuando haya paz, proteger Europa debe compartirse con otro miembro y el mejor candidato es solo Francia. Además, Churchill quería que Francia sirviera de amortiguador frente a posibles agresiones alemanas o soviéticas. Por estas razones, Churchill trató de persuadir a Roosevelt para que permitiera que Francia recuperara su estatus de gran potencia. Y de ahí nació los cinco tigres de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué poder tienen estos cinco generales? Se puede resumir en una oración, ese es el poder supremo. Desde sus inicios, han discutido entre ellos y se han dado poder de veto. En consecuencia, con cualquier decisión importante de las Naciones Unidas, como introducir nuevas leyes, sancionar a otros países o enviar tropas para intervenir en un conflicto, tendrán el poder de aprobar u oponerse a esa decisión. Si los cinco países están de acuerdo, se aprueba la decisión y si solo uno de ellos se opone, la decisión será rechazada. Y para dar a los países más pequeños un sentido de justicia, el Consejo de Seguridad tiene 10 miembros no permanentes más que se eligen cada dos años. Incluyendo tres países en África, dos países en Asia, un país en Europa del Este, dos países en América Latina y el Caribe, y finalmente dos países en Europa Occidental y otros lugares. Para las decisiones de las Naciones Unidas, si los cinco miembros permanentes están de acuerdo en aprobarlo, diez miembros no permanentes votarán por turno. Lo contrario no lo es. Cuatro de ellos están de acuerdo, entonces se pasará la decisión. Así, un total de nueve países tomaron la misma decisión. Parece bastante justo pero echemos un vistazo a los hechos históricos. Cuatro de cada diez miembros no permanentes a menudo se pusieron del lado de Occidente, por lo que su voto a menudo sabe el resultado. Por lo tanto, si no le dan el poder de veto a Rusia y China, fracasarán en las votaciones para tomar decisiones de Naciones Unidas. Sin embargo, debido a este poder supremo, los cinco grandes hombres del mundo pueden hacer lo que quieran pero nadie puede hacer nada. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia una vez gobernaron colonias cuando había Naciones Unidas. Estados Unidos intervino en la guerra de Vietnam. Rusia anexó la península de Crimea y China ocupó ilegalmente islas en el mar de China Meridional. Entonces, ¿quién puede castigarlos? Nadie porque mientras el Consejo de Naciones Unidas tome una decisión, ellos mismos tienen derecho a vetarla, pero para los países pequeños que no tienen aliados como uno de los cinco grandes, ojo. Si causan inestabilidad, como disputas territoriales o guerra, las Naciones Unidas emitirán directivas solicitando la mediación para evitar nuevos actos hostiles. Cuando desobedezcan órdenes, estarán sujetos a sanciones económicas como embargos comerciales o la intervención militar de las Naciones Unidas. Por lo tanto, podemos imaginar, las Naciones Unidas fueron creadas para servir como campo de juego para las grandes potencias, y para los países pequeños, no pidan justicia. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta. Si encuentra útil el vídeo, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.